En este video vamos a ver el uso del rack de instrumentos de Ableton Lite 9. Lo primero que voy a hacer es agregar un instrumento VST a una pista MIDI. Abrimos el browser. Posteriormente seleccionaremos Instruments. Ahora seleccionaremos el instrumento llamado Tension. Abrimos las categorías. Abrimos la subcategoría Synth, MISC y seleccionaremos arp to metal y tal como lo hicimos en el rack de efectos voy a seleccionar el instrumento posteriormente con el atajo de teclado CTRL G agregamos este instrumento a un rack de instrumentos nuevo como pueden observar este instrumento ya forma parte de un rack de instrumentos nuevo en una cadena nueva voy a arrastrar otro instrumento a este rack para crear una cadena nueva pero ahora voy a agregar un instrumento externo que no viene en la Ableton Lite 9, que se llama Silent One. Yo voy a cargar un preset. El ProMise LAN. Voy a hacer algunos pequeños ajustes. Voy a ejecutarlo. Como pudieron darse cuenta, al tocar cualquier tono se pudieron escuchar ambos instrumentos VST simultáneamente. No solamente estamos limitados a agregar instrumentos, también podemos agregar efectos de audio. Por ejemplo, yo voy a agregarle a este instrumento un reverb. Yo ya tengo uno preparado aquí, voy a copiarlo, y lo voy a pegar aquí. Voy a desactivar el audio de esta cadena presionando este botón con forma de parlante o bocina. Ahí está, me gusta ese sonido. Voy a agregar un autofilter a la primera cadena. Ahora voy a mapear la frecuencia del autofilter al macro 1 y del instrumento externo voy a mapear lo que es el cutoff. Lo que voy a hacer a continuación es darle clic a este icono, le voy a presionar configure, voy a darle clic al parámetro que quiero enrutar. De esta manera ya podemos mapear cualquier parámetro de un instrumento externo. Voy a tocar algunas notas mientras voy moviendo ambos filtros de ambas cadenas. Por último mencionarles que podemos agregar mucho más cadenas de instrumentos para poder crear sonidos mucho más complejos. En el próximo video vamos a explorar dos opciones que quedaron pendientes que son Key y Velocity.